1930 fue un momento clave para el estudio de la computación. Las computadoras aún ocupaban el espacio de toda una habitación en la época. En ese momento, Alan Turing, Kurt Gödel y Alonso Church descifraban la idea general de la computación. Ya existía la noción de un algoritmo como lo conocemos hoy, pero buscaban una definición mucho más formal. Es aquí donde Alonso Church trae un concepto muy importante, una especie de lenguaje muy sencillo de armar y que más tarde será importado a muchos lenguajes de programación en la actualidad. A través de ese sistema apunta a describir propiedades muy generales del software, en un entorno abstracto y libre de detalles, el cálculo lambda. Al terminar este video entenderás cómo funciona, entenderás de qué trata y qué es el cálculo lambda. El cálculo lambda se basa en una notación muy específica, pero a diferencia de la notación científica usada para describir números muy extensos, o la notación Big O usada para describir la complejidad computacional, su propósito es describir cómo se comportan las funciones y las variables, elementos principales de la programación. Como vimos en el episodio de las funciones, una función es capaz de transformar un valor otorgado por los parámetros, y también retornar uno nuevo a través de la salida. Ahora, para definir una función necesitamos el nombre de la función, el nombre del parámetro y el cuerpo de la función, que es donde podemos llamar a ese mismo parámetro. En el cálculo lambda, lo que conocemos como funciones, toma el nombre de abstracciones lambda, se escriben así. Símbolo lambda, el nombre del parámetro, punto y el valor del retorno de la función. Esto en JavaScript quedaría así y en Python algo así. Esta es una función identidad, es decir, retorna el mismo valor de entrada. Si fuese una función para sumar más 5, quedaría así. También podemos retornar valores como 123 sin usar parámetros. Como ves, en comparación, es como una síntesis mucho más compacta. Ahora, para emplear una función es más curioso. Tanto en programación como en matemáticas tenemos un patrón de este estilo, función y entre paréntesis el parámetro, como un console.log o un trend. Sin embargo, en el cálculo lambda los paréntesis sirven para encapsular tanto la función como el argumento, de esta forma. Ahora, imagina definir una función y al mismo tiempo emplearla. A esto se le conoce como immediately invoke function expression, que traducido al español quedaría algo como expresión de función inmediatamente invocada y por ejemplo en javascript luce algo así desde el cálculo lambda tendríamos que unir las piezas los paréntesis te indican que vamos a ejecutar una abstracción tenemos dos elementos aquí, la abstracción misma y el dato de entrada la abstracción podría retornar x más 2 a partir de un parámetro x y el parámetro x viene determinado por el dato de entrada de aquí Genial, ahora hablaremos de las variables. Primero, en la programación vamos a encontrar el mismo patrón de funciones. Primero, tenemos un lugar para definir el parámetro y segundo, dentro de la función podemos usar el valor del parámetro. Por lo tanto, a la variable x de aquí solo se le puede utilizar dentro de la declaración de la función, dentro del bloque de la función. Por ello, a esta variable se le conoce como variable ligada aunque hay otros nombres como variable enlazada o vinculada, pero veamos otro caso. Por ejemplo, utilizamos la variable y, y esta variable no viene de los parámetros, sino de afuera, por lo tanto es una variable libre. Bien, en el cálculo lambda lo veríamos como algo así. Símbolo lambda, el parámetro x, y dentro del retorno de la función obtenemos una multiplicación. Mientras x es una variable vinculada al parámetro x, y es una variable libre. Bien, ahora vamos con un concepto simple, la conversión alfa, el proceso de renombrar variables en abstracciones lambda. Por ejemplo, aquí tengo la misma expresión, pero ¿qué sucedería si yo reemplazo el nombre de la variable x por a? Bien, es una expresión diferente, pero el retorno, el resultado es el mismo, porque hemos reemplazado tanto la definición de la variable como el uso de la variable. Si solo hubiera sido la definición o el uso de la variable, pues no funcionaría, pero al ser los dos, se trata de una conversión alfa. La reducción beta es el reemplazo de una variable, no del nombre de la variable, para terminar con un resultado. Esta es una abstracción lambda que está siendo aplicada. La reducción beta consiste en que C como variable reemplazará a B. Ahora que lo hemos reemplazado, nos quedamos solo con la salida. Se trata de solo sustituir la variable de entrada por la de la salida. Ahora, ¿qué sucedería si aplicas una conversión alfa y luego una reducción beta? ¿O una reducción beta y luego una conversión alfa? ¿Cambia el resultado? No, el orden de las operaciones no hace diferencia en el eventual resultado. Este es un teorema, llamado Teorema de Church-Rosser. Bien, un sistema formal es como un lenguaje, con símbolos y con reglas. Es un intento por recoger todas las características que suceden en un sistema real y representarlo en papel. En conclusión, el cálculo lambda es un sistema formal. Las abstracciones lambda son funciones. Puedes escribirlas con el símbolo lambda, luego el parámetro y el retorno de la abstracción. La conversión alfa consiste en el reemplazo del nombre de variables de las abstracciones. Y la reducción beta consiste en el reemplazo de una variable parámetro en el retorno de la abstracción. El orden de estas operaciones no altera el resultado. Mi nombre es Marcelo y muchas gracias por ver.